Así que adelante, Sergio Antonio Romero Pérez. Mira, yo creo que nosotros debemos eh, hacer una extensión de lo que estaban hablando, y, y, y hasta ahora eh, que es la, lo, lo más lo, los, te, los tres temas, que los dos temas principales de que hay ahora es lo, lo, lo que es el primero, es el primero el tema de salud, que es el, nuestra pandemia que que está dando unos números que no se vieron ni en la primera ni en la primera etapa de la pandemia y que eh, eso tenemos que es un tema que no debe olvidarse y que debe cada día mencionarse como, como parte de la información y como parte de la educación para el pueblo dominicano sobre la situación eh, que estamos en, en, en inmersos. Y el otro es el tema de las... Eh, de, de los nombramientos y cómo se conforma el gabinete que cómo conformaría el gabinete Luis Abinader a partir de, de, de, a partir de agosto el, y saber que, que como dice el, el merengue que no hay cama para tanta gente y que la situación que está no es una situación donde vamos a, a, a era una transición que simplemente tú eh, a los primeros días comenzabas Averiguar qué hizo y qué no hizo el otro y que hasta, hasta cierto punto someter a algunos funcionarios, lo que sea. Eh, ahora es una situación que no se pueden gastar energía en, en esas cosas, aunque se tenga que hacer. Pero la energía que debe gastar y la energía que, que debe consumir ahora mismo el nuevo gabinete es resolver el, la impronta en que estamos en este momento, que es un problema económico, un problema de salud. A, lo, a los dos van de bando a bando, o sea, uno... Es de salud principal porque el, el, el principal material que se pierde es un ser, es un ser humano, es una víctima, es una, es, una, es una persona. y Pero el confinamiento, la, la enfermedad también merma en la producción de cada uno de los dominicanos y así se refleja en el país. Un país que económicamente ya estaba dando sus, sus puntos de, de, de mejorar y de repente... Esto lo agarra en, en, y, lo, y, lo, y lo pone a, a sus pies prácticamente. Yo creo que esos dos temas, principalmente en el del gabinete, ese, ese es un tema que a nosotros nos preocupa porque a partir de agosto eh, no vamos a estar echándole culpa y eso lo quiero ver, que muchas veces cuando no se encuentra qué decir, cuando estamos en una, en una encrucijada, el desgaste de las palabras que esto fue lo que yo encontré... Y esto es lo que yo puedo hacer, y es que esto, esto está mal. Denme, denme un chance, denme dos años, denme tres años, denme cuatro años. Todo aquel que hizo campaña y ganó, todo aquel que hizo campaña y no ganó, sabía en qué situación está el país, porque no, no estamos hablando que usted estaba jugando pelota y de repente se paró en la tercera base. Y dijo, yo, pero yo voy a ser candidato a diputado, o pero yo voy a ser candidato a, a senador, o pero yo voy a ser candidato a la presidencia. No, no, no, no. Usted no, usted no me venga con ese cuento de que usted no sabía en qué situación estaba el país porque eh, en eso de los llantos después, no me venga con la tesitura de que usted no sabía no, no, no, usted sabía a qué problema se iba, se iba a enfrascar y qué va a encontrar qué va a encontrar porque eso, se lo, eso eso se lo dijo las urnas eso se lo dijeron las urnas cuando la gente votó y usted ganó con un, por encima de un 50% las urnas le dijeron, mire, esto no está bien. Esto hay que cambiarlo. Esto, pero yo, no, yo por eso que yo estoy votando, eh. Estoy votando para que usted cambie, para que usted mejore, para que usted haga eso. Pero no estoy votando para que usted me llore. Y para que usted me lamente. Y que usted se pase cuatro años diciendo que lo que me dejaron. Como, como, como nos pusieron a nosotros a comer en, en, en, en lata cuando todavía... Eh, cosas el mo, momento económico de, de, de Hipólito Mejía hace 20 años, todavía ellos dicen que esa es la causa de la, de la crisis. O sea, todos esos préstamos, todo ese endeudamiento, aquí que se coge hasta para hacer una letrina, se coge un préstamo. Eh, Todas esas toda esa cosas es fruto de lo que pasó hace 30 años. O sea, eh, eh, eh, de eso que nos han alimentado a nosotros toda la vida. Y, el, el, y, el, y el, la política dominicana... Eh, te muestran todos esos numeritos, te muestran esa belleza, justificando hechos que ya no tienen un año, dos años, no, que tienen 20 años. Pero, pero 20 años, el pueblo dominicano sumergido en miseria y más de 20 o 30 funcionarios exhibiendo riqueza que nunca ha visto, que ni, ni lo... Tú, tú, tú le dices a un a un a un senador norteamericano, cualquier senador de un país desarrollado, España, lo que sea, que tiene un Benkly, que tiene un, un Borro Roy, que tiene, ¿qué sé yo? Oye, y, y nadie dice, y entonces tú me, tú me justificas lo que pasó hace 20 años, como está la economía. Entonces me miran los funcionarios y me miran lo que han pasado por el, por la, por el, por el erario público, exhibiendo cuantiosa suma de dinero entonces tú, tú dices pero ven acá ¿y, dónde, y, y y qué fue entonces eso y eso es lo que yo creo que debe, de, debemos pensar y que debe haber Luis Abinader sí. no, no venirnos nosotros después de agosto que no sabían lo que estaba que no sabía lo que iba a encontrar y pasarnos cuatro años llorando para reelegirse en, en, en cuatro años para poder hacer algo porque no pudimos hacer nada porque lo que encontramos lo tuvimos que arreglar no es así a mí hay que trabajarme desde el primer día, ver cambios desde el primer día, intenciones desde el primer día de que esto va a cambiar y que realmente va a haber gobierno para el pueblo, gobierno para encumbrar este, este país a una economía de esa sólida. porque lo se puede, Víctor? Porque tenemos 40 años de, de, de, de política vernácula todo el mundo sacando y el país todavía flote. Entonces hay recursos suficientes para lanzarnos hacia el desarrollo y hacia el, el entendimiento de que el país es para la gente. O sea, bueno. eso, eso, eso te es obvio. Así es. Bueno, eh, yo quiero seguirme refiriendo, Sergio, amigo televidente, y a la situación que sigue impactando la República Dominicana. Y es en el sentido de la irresponsabilidad de nosotros los dominicanos frente a esta situación que es una realidad y es el COVID-19 que continúa y sigue causando estrago en la República Dominicana por los cuatro rincones. Y tiene mucho que ver la irresponsabilidad eh, eh, de la cual eh, somos nosotros los dominicanos responsables directos de eso. En el día de ayer veíamos nosotros como el ministro de Salud Pública pedía a las autoridades, específicamente a la Policía Nacional, eh, ser más agresivo, ¿verdad? En el sentido de que se cumplan las normas de bioseguridad que ya están establecidas de hace meses y que nosotros hemos hecho caso omiso. Por ejemplo, ayer decían que van a cerrar negocios, llámese restaurantes que no estén cumpliendo con el distanciamiento en sus negocios. Recuerden que entramos a, una, a otra etapa sin... Eh, están dadas las condiciones por un asunto de la situación económica que vive el país. Entonces, se permiten que se reaperturaran los negocios, específicamente a los restaurantes, pero hay normas que están establecidas que hay que cumplir con ellas. Por ejemplo, como el distanciamiento, no es que usted no vaya a un restaurante, pero si el, el restaurante como tal establece eh, normas que ya están a establecidas para poder aperturar y poder comenzar a dar un servicio y poder a producir esa inversión que tiene, que es un negocio, pues debe cumplir. Ayer veíamos los operativos de la policía supervisando y se le advirtió que se van a cerrar negocios que no cumplan, sobre todo los restaurantes que no cumplan con el distanciamiento eh, social de los, de los clientes que acitan a los negocios. Incluso, que no va a haber eh, esa, esa relación que van a llamar al general, que van a llamar jefe de la policía. No, no, no. El negocio que se cierre va a estar cerrado. Y estamos identificados con esa, con esa determinación. 100% los negocios que ahora han tenido la oportunidad porque experimentamos una ligera mejoría con respecto a esto, pero que estamos frente a un rebrote de esta situación. Y ahí están los numeritos que ahora no son políticos. Ahora los resultados de esta pandemia, que están saliendo a relucir los números reales de cuál es la situación que estamos viviendo, no son políticos. Estamos en un proceso de transición. Entonces, yo quiero hacer mucho hincapié en la irresponsabilidad nuestra de los dominicanos que han hecho una chercha de esta situación. ¿Y por qué digo chercha? salga a las seis y media de la tarde, Uf. no solamente por Santo Domingo, salga aquí en San Francisco en la semana, para que usted vea los parques llenos, los lugares de, de diversión llenos, sin, eh, violando el distanciamiento, violando el asunto de, de, sin mascarilla. Entonces, eh, hemos hecho de esto una chercha, y lo estamos jugando con fuego. Por ejemplo, esos numeritos... Esa información que dan que Santiago, el 97%, Sergio Romero y habido Televidentes, de las camas están ya ocupadas. Que el, los cuidados intensivos, creo que un 88-90% están ocupados. Eso es al borde del colapso. Entonces, ¿a qué se debe esa situación? A la irresponsabilidad nuestra ante esta situación. Y también, eh, vamos a decirlo, no vemos nosotros. Cómo las autoridades actuales, en combinación con las que van a entrar, toman una decisión de una vez y por todas de qué vamos a hacer. De la semana pasada a esta parte, se ha estado amenazando con que vienen normas que se van a, a, a, a establecer, que se van a llevar a cabo, que se van a materializar. Y todavía nada, que van a salir el país por 7, por 15, por 12 días, nada. O sea, no hay una sola acción en los últimos días que se hayan tomado realmente que pueda impactar. En, el, en, en, en la disminución de esta pandemia. No estamos jugando con fuego y precisamente por la irresponsabilidad de los dominicanos y también nuestras autoridades que no acaban de implementar acciones en pro de que esta situación pueda mínimamente mejorar y disminuir los contagios. Así que vamos a ser un poco más responsables, cuidando nosotros, estamos cuidando a los demás. Vamos, Serio, a una breve pausa.